Te has preguntado si en las actividades que haces en tu día a día has ayudado a crear un mundo donde todos podemos participar. Hoy te queremos dibujar diferentes maneras en las que todos podemos evitar la exclusión. Yo evito la exclusión cuando construyo espacios que sean para todos. Un espacio en donde todos puedan participar no solo beneficiará a las personas con discapacidad, sino también a ancianos, mujeres embarazadas, niños y muchas otras personas. Yo evito la exclusión cuando incluyo subtítulos en mis videos. ¿Cuántos hemos leído subtítulos en los videos, películas o documentales para entenderlos mejor? Esto no solo le ayuda a las personas con discapacidad auditiva, sino a todos. Yo evito la exclusión cuando todos mis estudiantes pueden desarrollar todas sus capacidades. Yo evito la exclusión cuando enseño a mi hijo o mi hija que todas las personas somos diferentes. Fomentar la no exclusión en los salones de clase y en los niños pequeños es fundamental para que crezcan aceptando la diversidad y el respeto hacia los demás. Yo evito la exclusión cuando diseño un documento que todos puedan leer. Es un aspecto que muchas veces se nos olvida, pero que es muy importante, pues todos en algún momento hemos creado o leído un documento. ¿Qué tal que no pudieras acceder a toda la información que contiene? Yo evito la exclusión cuando uso un lenguaje apropiado. Yo evito la exclusión cuando atiendo a todas las personas por igual. Yo evito la exclusión cuando permito que todas las personas accedan al transporte público que manejo. Tratar a todas las personas con respeto y brindarles un buen servicio permitirá que todas las personas podamos movernos por la vida en igualdad de oportunidades. ¿Y tú? ¿Cómo o cuándo evitas la exclusión? Nos encantaría conocer tus respuestas y así ayudar a que más personas realicen pequeñas acciones que aporten a evitar la exclusión.